Y buenas tardes Juan, Sandy aquí en Puerto Peñasco, esta es la entrada del condominio, la puerta de la derecha es hacia uh, el, el condominio en general y al, la puerta del lado izquierdo es entrada eh, privada para una de las recámaras, que es una master. Aquí estamos y entramos a un pasillo. Al lado izquierdo está aquí esta recámara que tiene como un little bar area, un área de como bar, con sink, el closet, aquí está el closet, walk-in, y esta es la recámara que tiene su propia entrada privada, aquí está, la recámara. Su baño privado. Aquí okay, y tiene aquí un balcón, esta recámara. aquí tiene, este es el balcón y este es de la recámara que tiene su propio acceso el hotel de número 2 está cuarto de lavar cuarto de lavar aquí otro baño Esta es la tercera cámara, un walk in closet y vaya que son dos máster. Este es Master y el primero, que tiene su propio acceso. Muy bien, y... Es el balcón, el wrap-around. que aquí tiene la vista es un balcón muy grande está ese que es el acceso a la recámara master y luego No, no, no, no, no. Aquí está el área común. Está su cocina. Muy amplia con una, una isla bastante grande. Aquí tiene cabrillo 407. Voy a abrir las persianas para que vea la vista. Se ve, se ve la playa. Estamos en contacto, pronto le mando el video y cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos para servirle. Gracias.